¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Tener un corazón. ¿Qué querrá decir esta frase para un canal dedicado al estilo masculino y a la masculinidad en general Pues mucho, mi estimado estilócrata, pero para entenderlo, hoy hablaremos acerca de la importancia de tener un corazón, ya que según el experto coach y conferencista John Maxwell, considera que solo los grandes líderes tienen un corazón para poder ser escuchados ya que saber de lo que se habla o lo que diriges no es suficiente. ¿Por qué? Pues quédense con nosotros. El corazón del líder. Muchas personas vienen a las conferencias de grandes expertos para saber cómo adquirir un corazón de líder. Sin embargo, Maxwell se hace una pregunta mucho más necesaria. ¿Qué es el corazón de un líder? Una pregunta que desglosa en tres puntos. No tener un corazón existen algunos que no poseen el corazón que necesitan para desenvolverse como los verdaderos líderes que pueden llegar a ser pero a pesar de ello siguen adelante sin darle mucha importancia a esta falta una falta que Maxwell traduce como la poca o nula importancia y empatía hacia sus trabajadores una importancia que deberían tener después de un tiempo esa carencia se volverá una preocupación pues notará que sus trabajadores o la gente que lo sigue necesita de ese corazón pues se necesita claramente un líder que se preocupe y que les importe. Estilócrata, si este video te está gustando dale like, compártelo con tus amigos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido acerca de liderazgo y superación personal. Y continuamos. Es más que una habilidad. Tener un corazón de líder es más que una habilidad de prever el futuro y dar dirección para inspirar y liberar a las personas, no es tener la sapiencia del destino que le depara a sus seguidores para orientarlos y darles un mejor rumbo, es mucho más que ser una eminencia en un tema o en una destreza, tener un corazón no se trata de habilidades especiales que pocos pueden conseguir, ya que todos poseemos un corazón. Tener un corazón de líder, tener un corazón es acerca de conectarse con la gente, no Podemos conectarnos con los demás a través de un cable o un chip Pero sí nos podemos conectar de corazón a corazón De hecho, Maxwell considera que un verdadero liderazgo se trata de tocar un corazón antes de pedir ayuda o que lo escuchen Es poder tocar el corazón de otros porque uno entrega el propio a ellos El líder debe ser el primero en entregar su corazón a los demás para que los demás se lo entreguen a él y existe una sincera reciprocidad, no un vasallaje. Los líderes con corazón son los líderes que todo el mundo sigue, admira y respeta. Son como Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y la lista sigue. Por ello, estilócrata, si eres el líder de tu negocio o el responsable de tus compañeros en el trabajo, entrega tu corazón a tus compañeros, socios y trabajadores. Muchas de esas personas te lo devolverán con creces tienes que mostrarle a la gente que te importan si quieres conectarte con ellos no solo tengas un corazón sino que también está dispuesto a compartirlo muchas gracias por acompañarnos te esperamos en el siguiente vídeo Estilocrata y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook ahora tacos campechanos de rachera primero